En este tutorial vamos a tratar sobre el uso de ProView. Cuando abramos la aplicación, lo primero que tenemos es la biblioteca, con todos los títulos contratados, ordenados alfabéticamente, pero también podemos ordenarlos según distintos criterios. También podemos organizar la vista, tanto en lista como en cuadrícula. en la parte superior derecha tenemos una barra en la que podemos buscar cualquier término por ejemplo buscamos tipo impositivo y al darle a buscar aparecen los títulos en los que dicho término se encuentra así como la frecuencia desde la biblioteca y sin acceder a las obras tenemos disponible cierta información sobre estas. además de la portada el título los autores y en ocasiones un pequeño resumen sobre el contenido de estas. En la esquina superior derecha tenemos la gestión de la cuenta, desde donde podemos actualizar la biblioteca o ver las etiquetas de color o marcadores, a las que más tarde nos referiremos. Para acceder a un título, pulsaremos sobre este dentro de la biblioteca, por ejemplo, código tributario. Dentro del título podemos retroceder a la biblioteca pulsando el botón biblioteca o también consultar aquellos libros que hayamos leído recientemente. La barra situada en la parte inferior o control táctil nos permite acceder a cualquier parte del título de una forma rápida. Si pulsamos este botón, que no debemos confundir con retroceder a la biblioteca, se despliega la tabla de contenido en la cual podemos buscar palabras que se encuentran dentro de títulos encabezados. Por ejemplo, contribuciones. Dentro del sumario también es útil buscar, por ejemplo, artículo. De forma que aparecerán todos los artículos del código y podemos acceder a ellos rápidamente. ProView también permite buscar palabras en el contenido general de la obra. Podemos afinar nuestra búsqueda utilizando operadores lógicos. Por ejemplo, buscamos entre comillas tipo impositivo y accedemos a aquella parte que nos interese. El resultado aparecerá resaltado en naranja. Es posible navegar y retroceder por otras partes del título donde aparezca dicha palabra sin necesidad de perder la pantalla. Para una nueva búsqueda pulsamos en cambiar búsqueda y limpiamos la casilla de texto para introducir nuevos términos. También, ProView permite realizar una búsqueda por Tesauro en determinadas obras, incluyendo más de una voz. Por ejemplo, buscamos información sobre el sector petrolero. Buscamos dicha voz y nos aparecen aquellas partes del título que tratan sobre el tema. También es interesante el uso del índice analítico los términos del índice son mostrados debajo de cabeceros y al lado de una lista alfabética que le permite navegar por el mismo. Si un término aparece en más de un artículo, una ventana emergente le sugerirá acceso directo a estos. Otra manera de acceder al contenido que deseemos es usando el historial, donde aparecen aquellas partes del título que hayamos visitado recientemente. Si pulsamos sobre cualquiera de ellas, accedemos a dicha parte. En el caso de que el usuario tenga cuenta personal y propia, ProView le ofrece la posibilidad de realizar anotaciones, subrayado y marcadores. Recordemos que el recurso en la biblioteca está destinado para uso común. Con el resaltado, podemos remarcar y facilitar la posterior localización y búsqueda de fragmentos. Con las notas, podemos añadir información y con los marcadores creamos acceso directo a una página del libro. Desde todas, el usuario puede visualizar conjuntamente las notas, el subrayado y los marcadores que haya realizado en el título. Sobre estos se pueden realizar búsquedas, tanto por el título que a una nota o un marcador le hayamos asignado, como por el contenido que abarca una nota o un subrayado. Podemos al mismo tiempo visualizar separadamente las notas, el subrayado o los marcadores o ver aquellas anotaciones de un determinado color. El usuario que posea una biblioteca propia podrá, de este modo, llevar varios casos a la vez, distinguiéndolos por colores. Finalmente, en la esquina superior derecha tenemos otras funciones. Podemos cambiar la fuente, el tamaño del texto, el esquema de los colores y el espaciado entre líneas. Por ejemplo, aumentamos el tamaño del texto. Además, si seleccionamos una parte del texto, podemos tanto compartirla y transformarla en PDF, como también simplemente copiarla para utilizarla en un documento de trabajo. Si desea más información o consultar los recursos disponibles, no duden acudir al aula Aranzadi en Proceso de Información Especializada en la planta baja de la Biblioteca de Ciencias Sociales.